Hola amigos del canal Random. Junto a los miembros del canal hemos seleccionado estas cuatro películas. Y la ganadora de la encuesta fue... La casa de cera. Por fin ya era hora. Dentro vídeo. Estamos en 1974. Una mujer está preparando una máscara de cera con un molde. Pero llega alguien con un niño que tira el molde al suelo. Los pedazos se han esturreado, pero vemos que en el suelo no hay nada. Continúa la escena y ahora sí vemos los trozos. ¿Por qué? Pues porque... Es un misterio muy misterioso. En fin, al niño lo tratan como a una bestia. Pero viajemos al presente. Paris Hilton estaba hablando con su amiga Carly. Pero vamos a ver si sois capaces de encontrar los errores de esta escena. Música de Tetris. <risa> Eso es, Cardi está tomándose un refresco Pero al cambio de plano vemos que el vaso está en la mesa Y que además se ha rellenado mágicamente ¡Realismo! Es que no me lo creo tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Ahora conoceremos a Blake, que se cree rapero Y le susurra a su novia que tiene ganas de... Ponerle carne al taco, ¿eh? Pero vemos un pulgar que no estaba en el plano anterior le toca el turno a Dalton, que graba a Carly con la cámara, pero no se da cuenta de que su mano desaparece… pues porque sí. Los chavales quieren ir a un partido, y Blake encuentra un atajo, pero resulta que el camino está cortado y se encuentran con el cartel de un museo de cera. Los chavales acampan en un sitio random. Tras unos minutos de relleno y una llama que se apaga al cambio de plano, llega un vehículo que le deslumbra con las luces, pero Nick, que es muy duro porque ha estado en la cárcel, le da la bienvenida rompiéndole un faro y el conductor se va. Al día siguiente se despiertan a las 2 y media. ¿Pero no tenéis prisa por llegar al partido? Wade descubre que se ha roto la correa, mientras tanto las chicas intentan averiguar de dónde sale el olor a podrido. ¡Pero vamos a ver! ¿Ya no tenéis prisa por el partido o cómo va esto? Carly resbala y cae a una fosa llena de animales muertos, pero entonces llega un gañán... ¡POR EL PODER DE LA CASUALIDAD! Wade decide quedarse con su coche aunque se pierda el partido y le pide a Blake que le traiga una correa nueva a la vuelta, pero el gañán se ofrece a llevarlo y Carly se apunta. Por cierto, a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¡Eso es! Dalton se apoya en el árbol con la camiseta de Carly, ¡pero luego la tiene en la otra mano! Atontado. Un tramo del camino está inundado, pero los chavales creen que el gañán les ha mentido y se bajan de la camioneta. Los amigos que se dirigían al partido están en un atasco enorme, así que convencen a Blake para que dé la vuelta. ¡Pero qué vuelta va a dar! ¡¿Cómo?! La parejita llega a la gasolinera, pero allí no hay nadie, así que entran a la iglesia, donde casualmente se está celebrando un funeral. El encargado de la gasolinera les dice que tardará media hora, con lo que los chavales se van al museo de cera. Una vez allí deciden entrar, aunque está cerrado, y cuando Carly limpia el espejo ve a... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jason. SUSCRÍBETE AHORA A LA INICIATIVA CANAL RANDOM La chica le explica a Wade lo que ha visto, pero se teletransporta sin sentido. Carly está asustada y sale del museo, luego cometen el segundo allanamiento buscando una correa en la gasolinera, pero llega Bo y les dice que la correa que les hace falta la tiene en casa y no sospechan nada. Bo es el típico personaje que los guionistas malos te ponen para que te explique la historia de la casa de cera, mientras vemos que Carly se confunde con sus manos y luego lo vuelve a hacer. El pellizca bombillas este les ofrece llevarlos de vuelta en la furgoneta. ¿Pero de dónde ha salido? Aquí no vemos ninguna furgoneta. Eh, hey, Canal Random, no sabes nada. La furgoneta no estaba frente a su casa. ¿Cómo que no? ¿Y esta puerta qué es? Con la excusa de ir al baño, Wade se pone a explorar la casa y descubre un quirófano, pero alguien le ataca y le deja sin sentido. Mientras tanto, la chica descubre que la furgoneta del Calvas tiene un faro roto. ¡Vaya! ¡Qué inesperado! ¿Hay alguien al que le haya sorprendido esto? La chica se encierra en la furgoneta y el chalao tira las cosas al suelo, aunque desaparecen, pues porque sí. La película tendría que llamarse La Casa de los Errores. En fin, Carly forcejea con Bo y pierde el teléfono en la furgoneta. Aún así consigue huir y se esconde en la iglesia. Pero allí descubre que todos son figuras de cera humanas. Por cierto, vaya cómo ha cambiado el cura, ¿eh? Bo abre del todo la puerta y entra a la iglesia, aunque antes pudimos ver que la puerta ya estaba abierta. A Wade le depilan gratis, aunque la prótesis de látex tapando sus cejas se nota muchísimo. Luego le dan una buena capa de cera y ¡hala! ¡Listo para la colección! La chica escapa, pero el gañán consigue atrapar a Carly y forcejea con ella bajo la mirada de la Doña Florinda de Aliexpress. El peinaglobos pone un poco de música y ata a la chica. Mientras tanto, Nick y Dalton han llegado al pueblo y se dividen para encontrar a Wade y a Carly. Por algún motivo que desconocemos, Bo deja sola a la chica y Nick le pregunta dónde están sus amigos. Entonces Carly avisa a su hermano. Este se pelea con el gañán y se encierra en la gasolinera para que el loco no pueda entrar. Eh... ¡Uy! No puedo entrar porque ha cerrado la puerta, pero me olvidaré de romper el cristal para poder pasar. Por cierto, ¿por qué dejó de sonar la música? En fin, Nick va a liberar a su hermana. Dalton entra a la casa de Cera. No sé, habrá pensado que es el mejor lugar donde podrían estar sus amigos. Pero bueno, es su cultura y hay que respetarla. Dalton encuentra a Wade, al cual han convertido en un muñeco de cera viviente en tiempo récord. El Sam de AliExpress empieza a quitarle trozos de cera llevándose la piel por delante, pero en lugar de parar, incomprensiblemente sigue dejando sin cara a su amigo. Por cierto, ¿cómo sobrevivió al baño de cera? Porque me imagino que durante todo el proceso no podría respirar. El artista incomprendido ataca a Dalton y tras tirarlo por las escaleras, lo mata. Mientras tanto, Nick y Carly salen de la gasolinera y van a casa de Doña Florinda la cual también es otro muñeco de cera. Volvamos ahora al campamento, donde Blake y Paris Hilton van a... meter al preso en la cárcel, eh? Pero la música se detiene y el chaval sale fuera de la tienda de campaña, allí se da cuenta de que tiene un mensaje de voz, aunque vemos que la fecha y la hora han desaparecido de la pantalla del teléfono. El artista incomprendido entra en la tienda de campaña, Paris Hilton huye y se encuentra a Blake agonizando, así que la chavala se refugia en una fábrica que ha puesto el guionista en el bosque. La rubia se encuentra con una caja de teléfonos indestructibles, pero ninguno funciona. Así que la chica se esconde, pero el melenas la mata. Nick destroza el escaparate de la tienda de caza y agarra una ballesta, pero mientras le disparan vemos que además lleva tres virotes. Los hermanos se esconden en el cine y Carly se camufla entre el público de la sala. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Bo está a punto de matarla y su hermano hiere al gañán de la gasolinera. Al cruzar la puerta, Nick le está esperando y le dispara. Lo que no entendemos es por qué no vio que le estaba esperando, ya que las puertas tienen cristales. Inexplicablemente, Nick deja la ballesta. Suponemos que ya no le quedan birotes. Pero si gastó solamente dos... ¿Dónde está el tercero? Los hermanos regresan a la casa en busca de Wade y Dalton. Allí, Carly descubre que los asesinos son dos hermanos y meses y que tras separarlos, uno de ellos quedó desfigurado. De repente, llega Bo, y Nick, en lugar de quedarse con su hermana, se dedica a explorar la casa. Venga, hermano del año. Los siameses se reúnen y Carly y su hermano se escabullen por la trampilla que descubrió Nick. Como no ven nada, Nick se pone a tocar interruptores random para encender la luz, sin saber que está activando y desactivando la corriente en los distintos negocios del pueblo. Y claro, los siameses se dan cuenta al ver el pueblo convertido en una discoteca. Nick encuentra a Dalton e intenta liberarlo, pero sale mal. Llega Vincent y se enfrentan con él. Nick derriba a un crisol en llamas, creando un muro de fuego que los aleja de Vincent el cual agarra un colchón como si fuera el Capitán América y cruza las llamas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Cómo es posible que no se queme si las llamas salen desde abajo? ¿Y el colchón es inífugo o cómo va esto? Las llamas derriten el suelo del museo, ya que el incendio está debajo. Vaya, qué bien pensado, ¿eh? Montar un taller donde se trabaja a altas temperaturas justo debajo de un museo hecho completamente de cera que se puede derretir. Bo le pega una buena tunda a Nick, pero Carly llega justo a tiempo para salvarlo. Vincent se enfada porque la rubia ha matado a su hermano. Así que la chica, en una mezcla de originalidad e inteligencia, huye subiendo las escaleras del museo, el cual se está derritiendo. ¡Es que nadie piensa en esta película! La chica se encierra, y Vincent se abre paso con su cuchillo cortando la escultura que le representa a él y a su hermano. ¡SIMBOLISMO! Carly corre por encima de la cama, aunque vemos que aparecen tres pisadas en lugar de dos y que además la pierna izquierda se ha convertido en la derecha. Nick sube por las escaleras mientras el museo sigue derritiéndose y llega a tiempo para ayudar a su hermana. Carly apuñala al artista incomprendido y Nick le da una patada espartana que provoca que atraviese el suelo y se una a su hermano en otro... ¡SIMBOLISMO! El museo se desmorona por momentos mientras que Carly tiene una idea, escarbar en la pared para salir a través de ella total, que consiguen salir justo a tiempo. La gran cantidad de humo consigue atraer a la policía, y el sheriff explica que es difícil llegar a este sitio ya que no aparece en los mapas. Sí, claro, dificilísimo. Los gañanes tenían la carretera cortada, un cartel indicando que hay un museo de cera, y luego había otro obstáculo que también era dificilísimo de esquivar, el charco ese con piedras. ¿Acaso no buscasteis a los desaparecidos, eh, tío vago? Al final, los hermanos se van en la ambulancia y Nick se lleva la cámara de Dalton. Y si el guionista no se había quedado contento, va y se inventa que había un tercer hermano, el gañán que se los llevó al pueblo. Fin. fin.